Gracias. La felicidad que yo tenía sin ti Mira que ahora me voy a dormir Ahora ya ni puedo sentir Como yo me pongo tan mal, solamente estoy esperando a ti. Oh, en los dolores que ya me dejó, hasta ya me rompió el corazón. Solamente dime si te vas. Es momento de volver a empezar. Quiero volver a sentir la felicidad.